A lejos campo me fui, a ver si yo te olvidaba, y mientras más me alejaba, más me acordaba de ti, y mientras más me alejaba, más me acordaba de ti, los pájaros tienen alas, Junto con ellos te van volando mi pensamiento, dame, dame el alma que te di, que el pedirte no es ofensa. Dame el alma que te di, que pedirte no es ofensa. Porque no quiero que estés donde no hay confianza. Nochecita, nochecita, que triste te va poniendo, que si lucero ya salido y no va amaneciendo, que si lucero ya salido, y no Dame el alma que te di que pedirte no es ofensa. Dame el alma que te di que pedirte no es ofensa. que nunca le falte nada, asado, guitarra y vino, y que le cante sonada, amigo Pablo María, que nunca le falte nada, asado, guitarra y vino, y que le cante tonada.